Buenos días, amigos y amigas de la hora de Urlingham. Hoy es viernes 22 del 4 de 2022 y este, la verdad que buen día. <coughs> por él está frío, está está lloviendo, este, pero igual el amigo Lucas Lucasens en filosofía y en construcción no falla. El señor venir a trabajar, venido a un colegio, ¿no es cierto? Sí, vengo más que no vengo a un colegio justo hoy, vengo de una reunión. Eh, virtual, muy interesante. Después después te cuento. Bueno, muy bien. Eh, seguimos para adelante. Hicimos una previa y nos salió mal y empezábamos a grabar de vuelta. Yo les cuento todo. Soy en boca abierta. Escúchame sí. una cosa, Lucas. ¿Por dónde vamos a transitar? Aunque vos me adelantaste que continuamos. decilo vos. ¿por sí. Dónde andamos? Porque el último programa, que si no me equivoco fue hace dos semanas, después tuve algunos percances, inconvenientes, que no, no pude venir. Estuvimos hablando de Nietzsche, hicimos como una primera parte y la idea es continuar un poco con este pensador alemán, inagotable, inabarcable, no prácticamente infinito con, con todas las cosas que se pueden decir. Pero bueno, quería como, poder avanzar un poquito más con él y tocar quizás eh, algunos puntos claves de su filosofía, como para que el que esté del otro lado se vaya con una idea general, ¿no? Porque a ver lo que lo que hago acá y lo que hacemos con marcelo es un poco bueno intentar estimular invitarlos a, a pensar a leer a buscar y a aprender filosofía obviamente mi palabra es la palabra de un humilde profesor que eh, simplemente ha leído un poco sobre estos temas pero el, el verdadero conocimiento está en cada uno de ustedes que escucha del otro lado y la idea es simplemente eso no eh, invitarlos a, a profundizar, a pensar, a reflexionar, en este caso sobre la filosofía de Nietzsche. Y mi palabra es, ¿qué será mi palabra? Bueno, no importa, voy a dejarnos de, de embromar. Eh, los, has tenido comentarios sobre el programa anterior de Nietzsche, algún colega, amigo, este alumno que te llama y te, te dice «eh, pero te olvidaste de tal cosa» o lo que fuera. Y sí, siempre. Porque Nietzsche <ríe> es picante, ¿no? Es picante, es picante. Habíamos, habíamos hablado eh, mucho justamente de ese grado de, de picantes, vamos a decir, de, de Nietzsche, de lo que él llamaba el, el filosofar a, a martillazos, que es la... La, la expresión que utilizaba él, eh, por una manera de decir que la filosofía lo que hace es ir con el martillo de la crítica ¿no? y golpear toda verdad establecida, toda verdad institucionalizada, toda verdad bueno. normalizada para ver, digamos, qué hay detrás o qué hay debajo de eso, ¿no? Él decía que enseñaba a mostrar que todos los ídolos tienen pies de barro, ¿no? Y un poco esa búsqueda de, no sé si la palabra, pero de, de la autenticidad o quizás de lo que hay detrás, de lo que parece verse a simple vista, es algo que motoriza mucho el, el, el pensamiento de Nietzsche, que habíamos visto que era bastante polémico en muchas cuestiones. Yo digo esto y ya después ya me, me callo la boca si te escucho y aprendo, porque el señor él es humilde, pero además es licenciado en educación. ¿Puedo decir licenciado a usted? Sí, dígame, sí licenciado, dígame licenciado. Dígame licenciado. Recién esperado, estaba escuchando y dice eh, como algo, está mal decir básico, porque esta gente que pensó no era básica en lo más mínimo. Mm. Lo que pasa que en la actualidad, en el en, en la, a lo que nos enfrentamos nosotros, es avanzar sobre descubrimientos de lo que nos sucede alrededor, en el Universo y demás. Entonces, eh, claro que es necesaria la actitud mental en el ámbito técnico, en el ámbito científico, vos que estás trabajando en una fábrica con cosas nuevas de tecnología y demás, o los que intentan avanzar en, en, en, los, en los términos astronómicos, astrofísicos, eh, lo que sea, necesitan hacerse preguntas. Necesitan, cuando tienen un, en números, dice: U, uh, en números tenemos todo demostrado que existen, qué sé yo, tipo la teoría de Einstein este eh, sobre los universos paralelos, ponele, por decir tal cosa. ¿Cómo lo demostrás? O lo que están haciendo para encontrar el, el inicio del universo con distintos elementos. Es porque hay gente que se hace preguntas que no se queda quieto con lo que tiene. ¿Entendés? O cuando están haciendo formulaciones entre varios científicos o técnicos, la filosofía les sirve a todos ellos desde hace muchos años para investigar y para, y para tener, eh, ¿cómo decir?, el respaldo de que la única forma de encontrar las, las respuestas es hacerse buenas preguntas Y las preguntas vienen de un sentimiento de dudar básico Y, de, y ver, de con esto ya Exactamente, eh, hay un filósofo Paul Riker que decía que Nietzsche era uno de los maestros O de los filósofos de la sospecha justamente por este ejercicio de la duda, de la duda permanente ¿no? y de la sospecha de que detrás de lo que la filosofía moderna y, y la ciencia había encumbrado, que era la, la razón, la lógica, ¿no? El, la, la visión hasta matemática del mundo, ¿no? había fuerzas, intereses, energías, que estaban por detrás de eso, ¿no? y que Nietzsche iba a hablar de la Voluntad de Poder. ¿no? ¿Y qué es la Voluntad de Poder? Porque la Voluntad de Poder es uno de, de los conceptos centrales de, de la filosofía, de, del pensamiento de Nietzsche. Y yo les decía la, la otra vez que también Nietzsche es un pensador muy malinterpretado y que, que había sido retomado por, por el nazismo y por movimientos autoritarios, ¿no? y que justamente se agarraron mucho de esta idea de la Voluntad de Poder, ¿no? para justificar las atrocidades que, que cometían, ¿verdad? Y Nietzsche va a decir algo muy, muy interesante eh, respecto de esto, ¿no? Él dice que la realidad, la vida, ¿no? no es más que el despliegue de la voluntad de poder. ¿Y qué es la voluntad de poder? Bueno, eh, digamos que la voluntad de poder refiere a las fuerzas, ¿no? al, al devenir de las fuerzas, ¿no? Que componen básicamente eh, todo lo que es la vida. ¿no? digamos Todo lo que existe es, no es más que la expresión de una lucha de fuerzas. ¿no? Fuerzas desiguales, dinámicas, cambiantes, enérgicas, que se disputan entre sí, no eh, la dominación unas a las otras. ¿no? Y esto lo dice no, no solo a nivel social y político, que uno lo, ahí como que es, quizás es más fácil de vislumbrar, sino que en realidad lo, lo dice eh, a, a nivel hasta cosmológico, a nivel de, de la esencia de la realidad. Inclusive, perdonad que te interrumpa, de la vida cotidiana. Exactamente. En la vida cotidiana, es decir, vos tenés una, una persona que tiene un problema. Hay una hay una cuestión de, del poder y la voluntad entre una persona a la cual vos le vas a hablar y decís, che, levantate de la cama ponete a hacer algo, ponete a cambiar, eso también es El de la vida cotidiana, es tener la voluntad de hacer qué es lo que vas a hacer. Y ahí compite también con un montón de cosas. Es decir, esa regla para mí funciona desde la vida más simple... A lo más complejo, ¿no? Totalmente. Yo usé la, la palabra esencia y justamente es una palabra que Nietzsche critica. Mm. ¿Pero por qué? Bueno, porque la esencia tiene que ver con aquello que permanece siempre igual, siempre inmutable, siempre lo mismo. Para el, el filósofo el filósofo moderno, la razón humana, el pensamiento, siempre es igual, siempre es universal. Lo que va a decir Nietzsche es que detrás del pensamiento justamente hay voluntad de poder. De hecho, eh, la, la visión científica del mundo existe ¿por qué? porque se impuso frente a otras visiones eh, de, de la vida misma. El cristianismo, por dar un ejemplo, impuso una, una cosmovisión, justamente confrontando con otras y confrontando con, eh, con otras variantes de, y otras fuerzas de sí mismo. Digamos, nada escapa a, a esta cuestión de, de, de la lucha que, que genera la, la voluntad de poder. ¿no? Es como un principio digamos, organizador de la realidad, pero que es un principio dinámico, justamente. Eh, si te acordás cuando hablábamos de Heráclito, que, que Heráclito hablaba de, de la realidad como la lucha de los opuestos, bueno, Nietzsche toma mucho esta idea de Heráclito, donde, digamos, eh, polemos, la guerra, es un poco lo que justamente or, ordena la realidad, la crea eh, directamente, porque todo surge justamente de una confrontación de fuerzas. Incluso nosotros mismos, ¿no? eh, digamos, Suponemos que somos seres conscientes y pensantes, pero detrás de nuestra gran razón no eh, habita, detrás de nuestro yo, no habita digamos, el ello, no habita lo impersonal, que no es más que un conjunto de, de pulsiones y de fuerzas y de luchas que configuran lo que somos. ¿no? Detrás de lo que decimos que somos conscientemente no hay otra cosa que... Eh, diferentes eh, fuerzas disputando, culturales, psicológicas pulsiones, deseos instintos, impulsos ¿no? y nosotros somos el resultado de todo eso pero no somos un resultado definitivo no, somos esa constante transformación como decía mi padre Marcelo, por suerte el ser humano no es matemática entonces este, siempre está la posibilidad de cambiar por otro lado, a lo que él decía yo pensaba en las cosas de la vida es decir, yo lo que me... Trato de acordarme todos los, todos los días. Es que yo soy un mamífero. A ver, vamos a entendernos. Entonces me mueven muchas reglas iguales, aunque suene fuerte, a mí que a mis perros, que a los monos, que a los que. Entonces, hay cosas básicas sobre el hambre, sobre la sed, sobre el miedo, ¿entendés? Sobre la seguridad personal de uno. Hay un montón de cosas que son como básicas, ancestrales a todos los seres vivos que hay. Como él dijo, y está buenísimo, acá no hay nada definitivo, es como una sopa, vos das, vos das vuelta y estás revolviendo, y si pusiste mucha sal, no se la toma nadie, y si no le pusiste, tampoco. Sí. Es decir, este eh, hay, es, es una mezcla donde vamos avanzando, pero no estamos hablando de agua, una olla, o del miedo, o del hombre parecido al perro, sino de cosas más complejas que son el pensamiento. Y ahí hay mucho para intentar, entre comillas, organizarle la vida a otros también. Sí, es verdad, es verdad, eso que decís, eso último, ¿no? Pero bueno, o sea, somos mamíferos, incluso eso, ¿no? El ser un mamífero como categoría, digamos, como, como categoría científica, ¿no? Es una manera de querer justamente, yo te decía la otra vez, bueno, darle una estructura a, a eso que eh, en el fondo no es más que, que movimiento, porque... Eh, bueno, ¿qué, ¿qué define un mamífero? Un conjunto de características que obviamente ponemos nosotros para intentar comprender lo que somos. Claro. Pero no somos solos mamíferos, no somos solo ni, ni, ni, ni racionalidad, ni, ni somos solo impulso, no. Sino que somos justamente el conflicto, ¿no? el, el nudo de fuerzas que se disputan ahí. Toda la realidad está configurada por eh, la voluntad de poder. Que es una voluntad que, volviendo a lo anterior... Eh, muchos interpretan como el, el, el poder obviamente en, en el sentido opresivo, ¿no? en el sentido de, de dominar al otro ¿no? pero hay filósofos que retoman y, y reivindican a Nietzsche desde otro lugar, que dicen que la voluntad de poder tiene que ver con la voluntad de posibilidad, ¿no? es decir la, la voluntad de ser, del poder ser no del, del, no del poder en el sentido de, de, de autoridad o de violencia, sino en, en el sentido de posibilidad, de creación. ¿no? Y eso justamente se lía mucho a otra idea de Nietzsche, que eh, en este repaso general que, que hacemos. Perdón si algún filósofo me escucha y dice cómo está simplificando, pero... Es así. ¿no? Yo ya le hice el gesto cultural con las manitos. Es ¿Está? así. Es un emoji, así. El emoji, el emoji. Es uno de mis es, emojis favoritos. Es muy... No, tiene mucho significado, ¿no? tiene Como uno lo puede interpretar de, de muchas maneras diferentes. Vos lo no ves ves cosas de, de todos los días mientras yo hago la mía. ¿Cuál es la mía? Interrumpirlo a él. Es básico. Es básico. pues si yo me vengo de todos mis profesores de filosofía, cuando fui chico. Eh, somos somos, a ver, somos voluntades de poder que Exacto. están acá una con la otra y a ver, digamos, y eh, eso que... a través de diferentes fuerzas, ¿no? Claro. Uno ejerce una fuerza, el otro ejerce una fuerza de los puntos obviamente eh, eh, mínimamente equilibrados que existen, podemos decir, se forma esto. Yo te voy que te, no? yo te voy ser. interpretando bien lo que voy diciendo o, o me voy o me voy yendo al pasto algunas cosas, ¿cómo, cómo es? para saber, pues yo lo que trato de hacer es de, eh, de hacer una, una, un comparativo con la realidad de las cosas que él dice para que esto sea una cosa llana para que también lo escuchen eh, los chicos las, <risa> las parejas los viejos, los que están eh, sí, escuchando no, no sé si los son? chicos ponen, no sé si un nene ¿Cómo? de 5 años mira, mira pero... el otro día que hacemos el, el, el espacio ese de su de tema sí. de, de educación ah, de la perdón, un que... quiero un saludo a, a, a, los, a los compañeros que la otra vez Vino la, una de las chicas que se sienta acá, uno de Victoria, el, uno, Victoria, Victoria este, uno de los nenes le dice Señor, te vi en la tele, guarda, mira qué, guarda, qué, guarda Entonces qué nivel. Yo, yo lo que trato es de, de compararlo con la realidad de todos los días, ¿entendés? Donde entre los seres humanos sabemos que por cuestiones culturales, por lo que sea, está el tej, ese tire y afloje permanente. Es que esa es la clave, es, es entender eso. Eh, todos los tercos. Porque todo, digo, y también eh, lo hablábamos, esos programas que hablábamos de, de, de Foucault y el poder, que retoma esto de la voluntad de poder, que todo se trata de ese tira y afloje, de ese conflicto de fuerzas eh, que, que está permanentemente. ¿Qué pasa? El, el problema es cuando la fuerza que impone, ¿no? Su, su verdad, su interpretación, es la que justamente se impone como verdadera y se impone como estable y como única. Que eso, ah. ahí, ahí, ahí, ahí aparece el problema, eh, que justamente intenta al imponer su fuerza negar todas las demás fuerzas y negar el movimiento. Que eso, vamos a decirlo así, medio a, a, a, a lo bruto es justamente lo que critica Nietzsche, tanto de, de la ciencia, de la visión científica del mundo, que intenta desde la matemática, desde la lógica ¿no? eh Digamos, eh, negar el, el, el movimiento de la vida, también podemos decir es es lo que hace el cristianismo. Que Nietzsche, se decía, tiene una obra que se llama El Anticristo, donde, vaya, ese título un poco provocador. Bien fuerte, ¿no? ¿no? Eh, donde justamente critica al cristianismo y lo considera como un triunfo, ¿no? De las fuerzas reactivas, de las fuerzas negadoras de la vida, ¿no? por justamente lo que él dice que son las, las fuerzas positivas o afirmativas. ¿Por qué? ¿No? Porque él plantea que eh, la religión cristiana ¿no? es de alguna manera es una eh, religión de la debilidad, justamente porque justifica ¿no? la esclavitud, el sometimiento, la pobreza ¿no? de, de la vida en esta tierra con la esperanza como falsa de, de, de una vida futura. Pero ¿qué sucede? ¿No? Él, él, él, él plantea eh, que con, el, con el, la religión juego cristiana se da como una, una especie de paradoja que una, digamos, un pensamiento nacido de la, de la debilidad se, se termina como imponiendo a, a, en, en la mayoría. ¿no? Mm -hmm. Pero él lo ve justamente como eso, como, como un síntoma de la decadencia. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque asocia un poco eh, la, la cuestión de... De la, de la fuerza positiva de la fuerza afirmativa de la fuerza dominante a lo que él llamaba o lo que eh, considera la, la moral como aristocrática no aquel que tiene el poder de crear valores de imponer incluso ¿no? su, sus valores su, sus interpretaciones de, de la vida ¿no? y de alguna manera eh, bueno, ponerle el, el nombre y el, y el valor de las cosas es eh, el otro día yo siempre eh, eh, pero a ver si lo puedo resumir. Igual él no me contestó si yo lo estoy interpretando. ¿cuál es la si yo lo interpretaba bien o si Pero, yo me iba al pato, Marce, se, hizo, vos, se hizo así, si es, Vos, Marce, tenés, tenés que saber los, los filósofos, no respondemos nunca a la pregunta. Nos, <risas> nos vamos para otro lado. Eh, yo Porque, te lo resumo en una, en una frase que, que escuché y que yo repito la unanimidad es enemiga de la unidad. ¿Por qué viene esta frase? Por lo que él decía, es decir, hay gente, hay gente, no solamente cristianismo, porque eso fue algo que enfocó sobre este. sobre algunos cristianos, se podría decir al día de hoy para actualizar. Pero en las fuerzas políticas, este, en que nosotros vivimos en Argentina, en el mundo de lo que vos quieras, hay gente que no entiende que hay diversidad. Entonces solamente hay que hay que hablar en el idioma de ellos solamente uno tiene que tener los gestos de ellos solamente eso cabe, no cabe la diversidad pero en esa diversidad está una sociedad que tiene que ser unida o trabajar con, con objetivos comunes no lo puede hacer si hay unanimidad porque quiere decir que hay un montón de diversidades ahí abajo que están siendo negadas y atropelladas lo vuelvo a repetir la unanimidad es enemiga de la unidad. Exactamente. Y a ver, como que yendo también al, al, al desafío que plantea Nietzsche, ¿no? ¿No? ¿qué pasa cuando... Eh, esas diversidades o esas voces negadas, ¿no? Eh, en vez digamos de, de afrontar o de plantearse con fuerza contra esa fuerza dominante, ¿no? Buscan la manera de justificar el, el sometimiento y entonces incluso, ¿no? Crear una, una visión del mundo donde justamente los sometidos, ¿no? en realidad son los buenos, ¿no? Y los que imponen la fuerza son los malos. ¿Y, y, por, qué, y, y por qué voy a esto? Bueno, él, él, él habla obviamente mucho ¿no? de, de, del cristianismo por su, su fuerza cultural, ¿no? pero también porque, porque ve esta, esta paradoja, no es aquel que eh, es un resentido, no es alguien que está, eh, eh, bueno sí el resentimiento es la, la palabra que utiliza él, no pero es alguien que está justamente enojado por decirlo así por su propia debilidad y por su propia impotencia que en vez de afrontar eh, esa, eh, esa fuerza que lo domina eh, tiende a crear justificativos para alivianar digamos el, el, el peso o el, o el dolor de su existencia y eso cuando uno lo, lo piensa o lo, lo saca un poco por ahí de, de, de ese eje eh, de, de ese contenido concreto es, es muy interesante porque también implica como esa Cuota de, de responsabilidad, ¿no? En, podemos decir todos nosotros, que porque claramente me incluyo, que estamos sometidos, ¿no? Pero que quizás eh, muchas veces eh, en vez de, de afrontar, ¿no? A, a esa voluntad o esa, ese poder que se nos quiere eh, imponer como eh, un, unánime, ¿no? Eh, terminamos buscando maneras. Eh, racionales incluso de intentar justificar un orden de cosas que en el fondo no es más que estas construcciones de poder entonces de, de pronto la, la crítica no es hacia bueno, la ideología que tienen o el tipo de pensamiento que tienen otros sino la, la, la, lo, cómo vivimos nosotros, sí. que esa es como para que veas que yo te sigo es como la, la pregunta que hace siempre bueno, y nosotros cómo vivimos nos ponemos en, en el lugar de, del, del, o sea, solamente digamos de, de la víctima, de, del rencoroso, del resentido, ¿no? del, del, del aplastado, del sometido o en cambio construimos una fuerza que justamente eh, confronte con, con esa fuerza que, que se está imponiendo y entonces podamos crear otro sentido, otra in, interpretación y podamos crear un nuevo valor. Eh, y eso es, me parece fundamental, eh, también con la idea que Nietzsche plantea del superhombre, no que eh, algunos traducen como superhombre y se imaginan una especie de, de Superman, no pero no. Eh, y otros han traducido como ultrahombre para sacarle esta, esta palabra super que a veces se... se se interpreta y los chicos de forma dicen negativa. ¿Qué es Marvel o DC? Claro, dicen ¿no? Los chicos? Y creo que es, sería Marvel, ¿no? Pero bueno. Ahí vio la mucha fanática de, de, de Marvel, ¿no? Está bien. Eh, <risa> no, pues, no. <risa> Yo no, no sé. No vamos por yo, la rama, pues no se encanta. Sí, yo de, de Marvel sé muy poco igual, y de DC menos, pero bueno, más allá de eso... Ahí me enseña mi nieta. Está muy bien, está perfecto, mm, y mm. sí. Eh, de hecho, hay una nueva banda, no, hay tantas películas. Ahí, de, sí, de, hay de, de todo de, de, y tienen sus explicaciones y hay filosofía metida to, totalme, adentro. Totalmente, te, totalmente, ¿no? Pero la, la, la sí. compulsión a la, a la, a la repetición de, de temas y de ideas ¿no? también es un síntoma de debilidad, de debilidad creativa. Más allá de eso, volviendo a esto de, del ultrahombre, ¿no? eh, Nietzsche habla de, de, del ultrahombre como la superación de, de lo humano. Es más, él dice que el, el ser humano es una, es una cuerda ¿no? Eh, eh, en un abismo entre, digamos, tendía entre el animal y el ultrahombre. ¿no? Eh, él es un crítico absoluto del, del humanismo y de, y de la visión de, de lo humano, que justamente a, asocia con esto de la decadencia, de la debilidad, de resentimiento, ¿no? de aquel que eh, bueno, no, no es libre, no, no, no puede afirmar su existencia, sino que constantemente depende de la, la afirmación de los otros, de la, de la afirmación de la cultura, cuando el ultrahombre en realidad nos devuelve justamente a ese aspecto creativo de las fuerzas, de la voluntad de poder, ¿no? a esta cuestión de dar vuelta, de transvalorar, ¿no? de dar vuelta a la tabla de valores y crear nuevos valores. ¿no? O sea, no vivir sometidos a los valores impuestos por la cultura, sino crear eh, justamente, bueno eh, nuevas visiones del mundo, nuevas interpretaciones nuevas ideas, Nietzsche reivindica mucho la, la figura del arte, por ejemplo de, de, del artista, porque lo ve justamente como este alquimista que de los sentidos establecidos de, eh, de, de lo que ya está impuesto, puede justamente renovarlo y de ahí crear algo nuevo y además que eh, los otros las otras personas no pueden evitar que el artista haga algo concreto y que lo miren y al mirarlo, están mirando lo que propone ese artista. Entonces no hay forma de anularlo, a no ser que, que rompas el cuadro, que rompas la obra o que la tapes con una tela. Sí, o quizás alguien crea eh, un, un, un, una nueva obra o una nueva idea, un nuevo valor, y después estamos... Lo, todo lo demás, repitiendo esa idea o ese valor, ¿no? Y justamente, ah, claro. eh, pa, eh, pa, paradoja, ¿no? Lo, lo, que, lo que fue una expresión de la fuerza creativa, después se termina transformando en una expresión de la fuerza reactiva, de la fuerza de conservación, porque digamos, la, la voluntad de poder es eso, es una fuerza eh, de afirmación por un lado, de creación por un lado, y por el otro es una fuerza de conservación. Es un conflicto, eh, bueno, propiamente... Eh, propiamente humano, digo ¿qué, qué es lo que pesa más, ¿no? si, si aquello lo nuevo o la estructura, ¿no? lo, lo nuevo o lo viejo, lo, lo, lo creativo o lo repetitivo. ¿no? Bueno, en, en, en esa especie de, de disputa de sentidos, eh, justamente el, el ultrahombre re, representa esta figura que se corre del humano, porque bueno, Nietzsche lo, lo asocia justamente con esta repetición eh, constante de, de, de lo establecido y lo normalizado por, por la sociedad, ¿no? en esta especie de, de figura suprahumana que justamente viene acá como a, a poner un quiebre y a crear eh, nuevos valores. De hecho, él dice como intentando como historizar esto o, o llevarlo a, a figuras prácticas, eh, habla como de que hay muy pocos creadores de valores en toda la historia de la humanidad. Eh, bueno, digamos que uno de esos en realidad sería Cristo, que por más de que él esté como completamente en desacuerdo de sus ideas, claro. sí lo, lo, lo toma como justamente alguien que, bueno, eh, creó algo nuevo, una nueva visión del mundo, por más de que la, él no, no estaría de acuerdo con, con eso. Eh, transformó, hizo algo que, que no estaba. Y se supone que si era un muchacho que iba a la escuela rabínica y que era más bien tranquilo, callado, eh, y además muy reflexivas las, esas escuelas, él no hubiera estado de acuerdo en nada que sea eh, una cosa así verticalizada, no sino más bien siempre están ahí, dando vueltas Hay dos escuelas igual, pero nos vamos a meter en un vergenal. Sí. <risa> sí, porque en la época de Cristo Habían dos escuelas Una escuela conservadora y una escuela liberal Claro. Este, él, en realidad, iba a la escuela conservadora Bueno mm. eh, buen, buen dato No, mm. es, no, no lo tenía mm. eh, Pero bueno, esto ¿no? la, Las fuerzas de, de, de creación Y las fuerzas de conservación ¿no? es, es, es un poco El, el, el conflicto que, que Nietzsche también lo, lo plantea Con dos figuras de, de, de la mitología griega eh, que aparecen justamente en el género de la tragedia que son Apolo y Dionisio ¿no? él habla de lo apolíneo y de lo dionisíaco justamente como metáforas de, de esto de, de la voluntad de poder ¿por qué? porque Apolo era el dios del, del equilibrio era el dios de la representación era el, el dios de la medida, de la mesura y del conocimiento, y Dionisio, en cambio, que es la, que en, que en Roma es, es Baco, ¿no? es justamente, eh, y nosotros somos carnavaleros, aparece mucho esto, no, es, es el, el dios de, de los excesos, el dios del vino, el dios de la embriaguez, ¿no? de la liberación de, de los instintos, de los impulsos. No sé Entonces, que, perdón, déjame, sí, y, vale, vale. Y, y, ahí, y ahí, déjame, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasa, no?, la, la, la, la, la cultura y el ser humano es también, ¿no? Es como ese, esa, esa guerra, ¿no? Ese conflicto, esa lucha de fuerzas entre el, el principio apolinio que justamente va hacia la conservación. El, el conocimiento tiene que ver con la conservación porque es, es eso: es, es, es al, al caos de la realidad darle una estructura, darle una forma, darle una estabilidad y Dionisio que justamente en realidad representa el devenir de, de las fuerzas de la vida. Cuando Apolo digamos, es más fuerte y, y se impone a, a Dionisio, lo que justamente decae es, es, es la vida en nombre del conocimiento. En cambio, cuando Dionisio es más fuerte que Apolo, eh, lo que se produce es como esta eh, eh, fiesta, alegría ¿no? de las, las fuerzas vitales que, que se pueden liberar lo que pasa es que eh, tampoco existe uno sin el otro ¿no? Yo estaba pensando en cambiarle, en cambiarle el nombre a mis hijos, pero no se tendrían que llamar los dos de la misma forma. Más murguero, dije, no, va a ser muy aburrido. ¿Cómo, cómo, cómo, no cómo había lo... ningún ordenado. Sé, se van a matar. Le pondrías Dionisio y, y Baco, así como para. Bueno, viste el nombre, el nombre de Dionisio. Bueno, en una época se usaba a, a, ahora creo que no, no conozco. No conozco a, alguno, a un chico que se llame así, pero debe ser terrible. Bueno, nosotros este, le vamos vamos redondeando por acá, vamos este, dejando el tema para que ustedes lo, lo piensen y, y lo vayan este, meditando. Como siempre intentamos ser dispara un disparador, más que nada es eso, para que usted luego razone y vea qué onda. Gente, nos despedimos hasta la, hasta la semana que viene. Lucas, todo tuyo. Bueno, entonces eh, me despido. Vamos a hacer la, la, la recomendación así del día, que tengo acá el librito. Para la cámara está allá, estoy enfocando a cualquier lado. Ahí, <ríe> acercándolo, ¿no? Que es el, el, quizás el, el libro más... Bueno, es uno de los más conocidos de Nietzsche. Muchos dirían el, el más importante, que es, así habló Zaratustra, que es una obra... ¿Cómo decirlo? ¿no? Bastante outsider de, de, de, de la historia de la filosofía, eh, por lo menos en el momento que, que surgió, por supuesto, ahora es, está, total, está institucionalizada y de alguna manera todo lo que hablemos de nicho está diluido por toneladas de, de, de ah, académicos y de papers y de pensadores que lo han... Eh, lo han domesticado, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces siempre está bueno volver a, al, al, al Nietzsche original con todo lo, lo bello y lo terrible que, que, puede, que puede generar y lo que puede tener. Pero bueno, así habló Zaratustra, es de alguna manera por ahí la, la obra más representativa de Nietzsche, escrita, eh, digamos, en, en su periodo quizás de, de, de madurez, ¿no? Eh, pero que se presenta, dividido así en cuatro libros, como es eh, eh, eh, su proyecto de antibiblia no o sea es la, es la biblia del, del ultrahombre, justamente y es un texto que, est que está escrito así con, con, ese, con ese con ese formato como la, las, las sagradas escrituras ¿no? basado justamente en, en, en Zaratustra, que es un profeta eh, del, del maniqueísmo ¿no? y de la perdón, de, de de la religión, de la religión persa y que justamente es el protagonista ¿no? de, bueno, de, de este texto poético y parabólico donde Nietzsche justamente anuncia la, la, la llegada del, del ultrahombre eh, desde, ¿no? desde su vivencia y de sus enseñanzas y van apareciendo justamente todos estos grandes temas la, la, voluntad, de, la voluntad de poder, el, la, la cuestión bueno, de, de la muerte de Dios del eterno retorno, que no mencioné el eterno retorno, pero igual lo hemos mencionado en otros programas, ¿no? y de toda esta crítica que hace a la cultura de su época, y a su vez ¿no? el, el advenimiento de la buena nueva, que es justamente la llegada del ultrahombre que viene a eh, crear esos nuevos valores que nos insertarían o nos reincorporarían a, a la vida eh, de modo más dionisíaco, de, ma, de modo más feliz, libre, alegre y placentero, sin por ello dejar de, de afirmar el, el dolor del sufrimiento, porque un poco la, la, la, la gran clave de la filosofía nischiana tiene que ver eh, no solo con quedarse con las luces, evidentemente, no solo con pensar lo racional, sino también pensar lo irracional, pensar lo oscuro, pensar la locura ¿no? y pensar el cuerpo, ¿no? que es uno de los grandes olvidados de la filosofía que con Nietzsche vuelve a ocupar un, un lugar central. Entonces, nada, le recomiendo enfáticamente esta obra. Eh, así como cualquier igual de, de Nietzsche Y con eso podemos cerrar por hoy Bueno gente hasta la semana que viene Nos vemos